Tenemos que hablar de valor. No podemos establecer los objetivos del laboratorio ciudadano sin pensar en cuestiones de impacto, medición y el valor que nuestro proyecto aporta a una comunidad. Y nuestro concepto de valor no se trata solamente del dinero o la simple idea de la transacción. ¿Recordáis la historia de Cecil, el león que fue víctima de un cazador estadounidense en 2015? El dentista de Milwaukee, Walter Palmer, pagó miles de dólares para matar al león. ¿Pero era ese el valor de la caza? Palmer obtuvo lo que pagó, pero descubrió que el costo de la caza podría ser mucho mayor en cuanto a su notoriedad y que la gente cuestionaría los propios valores personales de Palmer en un foro público. Está claro que en este momento nuestra concepción de valor tiene que cambiar en el nivel fundamental. La economista italiana Mariana Mazzucato identifica los límites de valor calculados en el capitalismo contemporáneo. Merece la pena leer su libro El valor de las cosas y también sus obras sobre la innovación basada en las misiones sociales para la Unión Europea. Escribe que, en el capitalismo moderno, la extracción de valor se recompensa más que la creación de valor, el proceso productivo que impulsa una economía y una sociedad saludables. Desde las compañías que se dedican únicamente a maximizar el valor para los accionistas hasta los precios astronómicamente altos de los medicamentos, justificados a través del precio de valor de las compañías farmacéuticas, Confundimos lo que tomamos con lo que construimos, y hemos perdido de vista lo que realmente significa el valor. Una vez que fue un elemento central del pensamiento económico, este concepto de valor, que es por qué nos importa, simplemente ya no se discute. La Fundación de Innovación Británica, Nesta, ha publicado un informe sobre el valor público, en que explican que el valor puede provenir de la acción del gobierno, pero los otros también pueden crearlo en la sociedad civil y las empresas. Reconocen que el valor puede ser complejo, ya sea en cuanto a quién se beneficia o cómo se relaciona con otros valores, así como también con cuestiones más técnicas. Pero a menos que el valor se atienda explícitamente, corremos el riesgo de acabar con resultados infelices. Es por eso que nos hemos centrado tanto en cómo comprender y crear valor. Para repensar las cuestiones de valor en el contexto de un laboratorio bibliotecario, podemos utilizar unas herramientas sencillas. La primera es un mapa de todas las relaciones que tiene vuestro proyecto. Dibuja la mapa con todas las relaciones que tiene vuestro proyecto. Parecerá así, como una telaraña. Para cada relación, cada hilo de la telaraña, pensaréis en el valor creado para ambas entidades en la relación. Por identificar el impacto de cada relación, en cualquier forma, desde la perspectiva de ambas partes, podéis identificar el valor creado por la relación. En fin, vais a tener una telaraña, una mapa del impacto o del valor de cada relación. Para establecer los objetivos del laboratorio, Podéis dividir los impactos de la telaraña en dos categorías, los que importan a quienes financian el proyecto y los que importan a quienes sirve el proyecto. Cuando habéis identificado los valores que queréis aumentar o cambiar los impactos que queréis lograr por el proyecto, podéis pasar a la pregunta de cómo se puede medir un cambio de esos impactos. Para comprobar la calidad de indicadores, podemos utilizar las dimensiones de calidad Eurostat, una herramienta basada en los criterios del Instituto de Estadística de la Unión Europea. Esta herramienta nos permite evaluar cualquier medida propuesta. Los seis criterios son pertinencia, precisión, puntualidad, accesibilidad, comparabilidad y coherencia. ¿Pero qué significan estos términos? Podemos explorarlos por seis preguntas que podéis hacer de cualquier medida propuesta. ¿Satisfacen estas medidas lo que necesitamos? Reflejan la realidad? ¿Están actualizados? ¿Son comprensibles? ¿Son comparables a otros proyectos o sectores? ¿Sería fácil emplear esta medida en maneras diferentes? Para cada medida, podéis hacer las seis preguntas para comparar y evaluar la eficacia de la medida propuesta. Aquí se ve un diagrama de evaluación de un proyecto nuevo sobre el impacto emocional de las horas del cuento en las bibliotecas. Adaptad estas herramientas según sea necesario. Las preguntas son lo que importa, no la forma del hexágono. ¿Cómo podemos investigar la variación o equilibrio del intercambio de valor en nuestro proyecto? Para hacerlo, tenemos que volver a la teleraña del módulo 2. Por este diagrama, identificamos el impacto de cada relación. Después, identificamos los impactos que queremos efectuar y pensamos en cómo medir los cambios en cada relación. Ahora podemos hacer seis preguntas más. Investigamos no solamente el impacto que existe o que deseamos, pero también los otros aspectos de valor por el Cambridge Value Tool. En cada relación, ¿qué valor es capturado? Damos algo y recibimos algo a cambio. ¿Qué valor es perdido? Damos algo pero no recibimos nada a cambio. ¿Qué valor es destruido? Les damos algo pero no lo quieren. ¿Qué valor es excedente? ¿Damos demasiado o tenemos demasiado? ¿Qué valor es ausente? Ellos quieren, pero nosotros no damos. En cada relación, ¿qué valor es sin descubrir? Hay una oportunidad para encontrar un nuevo impacto. Estas perspectivas nos confrontan con los aspectos ocultos de valor en nuestro proyecto una acción estratégica que puede revelar nuevas oportunidades y obstáculos.